no occidentales. Bueno, México tiene la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer y la Sputnik 5, ¿verdad? Ya tiene tres vacunas. Colombia tiene Pfizer y Sinovac, con la diferencia de que Sinovac están llegando mucho a más vacunas que Pfizer. Venezuela tiene la Sputnik V. Ecuador, que hasta ahora ha vacunado muy poquita población, menos del 1%, tiene